Mira Vicepresidente Uruguay 2014 Este jueves 29 de mayo el Vicepresidente Jorge Glass inició su visita oficial por la República Oriental de Uruguay Una de sus primeras actividades fue la reunión con Daniel Olesker, Ministro de Desarrollo Social de Uruguay y con Ana Olivera, Alcaldesa de Montevideo con quienes dialogó sobre la inserción laboral de personas con discapacidad, el intercambio de experiencia en el desarrollo social y la importancia de la misión Manuel Espejo, el cual se replica en su país a través de Uruguay Sin Barreras. El vicepresidente Glass destacó la importancia de las personas con discapacidad durante el lanzamiento del programa Uruguay Sin Barreras, que es una réplica de la misión Manuel Espejo. Toda esa experiencia del Ecuador es para ustedes, hermanos uruguayos, y la entregamos con el corazón la entregamos con el infinito entusiasmo de que Uruguay sin barreras será tanto o más exitoso como ha sido la misión solidaria Manuel Espejo debido al gran impacto que causó el plan piloto Artigas sin barreras Uruguay decidió ampliar su cobertura e implementarlo con la ayuda de Ecuador. Es por ello que durante el evento se firmó el convenio entre la Secretaría Técnica de Discapacidades, adscrita a la Vicepresidencia, y el Ministerio de Desarrollo Social Uruguayo, con el que se busca establecer programas y proyectos conjuntos que estimulen la cooperación y la asistencia técnica a través de Uruguay Sin Barreras. Como parte de su agenda, el segundo mandatario se reunió con el presidente José Mujica, con quien dialogó sobre temas de integración productiva regional, cambio de matriz productiva, innovación y globalización energética. Gira Vicepresidente Uruguay 2014 SECOM